Hola y bienvenidos a Resolviendo Derivadas, nivel básico. en esta ocasión estaremos resolviendo una sola derivada por dos métodos diferentes demostrando que podemos llegar al mismo resultado por múltiples caminos ya queda de nuestra parte elegir cuál es el que más nos gusta o se nos facilita nos piden hallar la derivada de y igual a x al cuadrado más 2x por x más 1 para empezar a resolver este problema empezaremos reescribiendo la función mediante la ley algebraica que dice que a más b por c más d es igual a a por c más d más b por c más d tenemos que es igual a x cuadrado por x más 1 más 2x por x más 1 y simplificando un poco más queda como y igual a x al cubo más x al cuadrado más 2x al cuadrado más 2x ahora sumando los términos semejantes tenemos que y es igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 2x ahora derivamos para esto tengamos en cuenta las siguientes reglas que vimos en el vídeo anterior la derivada de x a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1 y la derivada de x es igual a 1. Con esto obtenemos que la derivada de y con respecto a x es 3x cuadrado más 6x más 2. Ahora vamos con la segunda forma de resolver este mismo ejercicio. Para esta primera parte utilizaremos esta primera regla de derivación que dice que la derivada de un producto de funciones f de x y g de x es igual a f de x por la derivada de g de x más la derivada de f de x por g de x. En este orden de ideas es una buena práctica definir por aparte qué es f de x y qué va a ser g de x. Para este caso lo definimos así. f de x es igual a x cuadrado más 2x. Por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 2x más 2. G de x va a ser igual a x más 1 y la derivada de g de x va a ser igual a 1 si no me creen, pueden resolverlo ustedes mismos y confirmar esto es una buena práctica para aprender un poco más ahora, solo queda aplicar la regla de derivación es decir reemplazar por lo tanto tenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrado más 2x más 2x más 2 por x más 1 ahora solo queda simplificar un poco por lo tanto nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a x cuadrado más 2x más 2x por x más 1 más 2 por x más 1 debería buscar ejercicios más cortos que simplificándolo un poco más es igual a x cuadrado más 2x más 2x cuadrado más 2x, más 2x más 2x más 2 y por último nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a 3x cuadrado más 6x más 2 esta es una de las maneras más sencillas de ver que para un mismo problema hay una infinita cantidad de soluciones te invito a explorar otros métodos de solución y dejarlos aquí en los comentarios Quién sabe posiblemente ayudes a alguien que está sufriendo en su colegio en su universidad o su instituto si este vídeo te gustó te invito a darle me gusta suscribirte si aún no lo has